Vemos a continuación la última parte del tema 4, un tema largo, donde hemos visto cómo aprender controladores difusos eh, en forma básica, primero con los métodos de Wannemende, luego hemos visto algoritmos genéticos y también su aplicación a control difuso. Y hoy acabamos con las redes neuronales artificiales y también su aplicación a control difuso. Igual que vamos a hacer con los algoritmos genéticos, eh, es una introducción a la. Parte muy básica de, una, de lo que es una red neuronal, pero al menos va a sonar ya y vaya a conocer un poco la idea de cómo funciona. Y luego veremos cómo qué aplicabilidad tiene en control difuso o se cuál se le ha dado. Así que igual que hemos hecho con los genéticos, tenemos dos apartados grandes. Uno donde hablamos de la red neuronal en general y luego ya su aplicación a sistemas difusos. La red neuronal artificial se inspira también, igual que vemos con los genéticos, en esa evolución natural, en este caso se inspira en las conexiones neuronales que tienen eh, los animales, normalmente, los, sobre todo los mamíferos, eh, que, cómo están conectadas esas neuronas y cómo, eh, ajustando, ahora veremos, la comunicación entre ellas, se puede hacer aprendizaje también. ¿no? Es una simplificación muy básica de lo que en un sistema nervioso eh, central complejo se, se produce en un animal. ¿no? Eh, todo surge cuando en el año 43 McCulloch y Pitts por primera vez de, eh, son capaces de obtener un modelo matemático de una red neuronal. Perdón, de una neurona. Entonces, eh, se, se consigue ...representar de forma matemática... ...la actividad de una neurona... ...una célula... Eh, ...muy específica, muy especializada... ...que como sabemos... ...tenemos en el cerebro... Eh, ...incluso... ...unos años después, como vemos ahí... HEP, ...dado... ...un funcionamiento de una regla de aprendizaje básica... ...y finalmente en el año 58... ...por primera vez... ...se propone una arquitectura computacional... ...que... ...imita a la neurona, entonces por primera vez en el año 58 se observa que eh, se puede utilizar ese modelo para eh, resolver problemas computacionales. Era lo que se conocía como se conoce como un perceptrón, el perceptrón es una, la imitación de una neurona, solo una neurona. Eh, por tanto una red de perceptrones será una red neuronal y será artificial en nuestro caso imitando eso. ¿no? Bueno, continuamos ya viendo cómo evolucionan las redes neuronales artificiales. Eh, un par de años después se eh, ofrece, se propone otro modelo, el Adaline, que eh, incluía ya esa red de perceptrones y además añadía un algoritmo de, eh, basado en mínimos cuadrados para ajustar eh, los pesos, las conexiones entre las neuronas. Y bueno, está a finales final de la década de los 60 donde surgen ya las redes neuronales como tal. Entonces fijaros que es muy cercano al nacimiento de la inteligencia artificial, que surge en los años 50, lo, Alan Turing lo define en el año 50. Eh, entonces ha ido acompañando durante toda la vida, la inteligencia artificial se ha ido acompañando de las redes neuronales. ¿no? Eh, distintas, se van ofreciendo distintas soluciones, eh, se denomina por primera de vez red neuronal en el año 61. Luego se múltiple a la line eh, para hacer esas redes más complejas. Y llegamos al año 69, donde McKinsey y Piper, eh, McKinsey es otro de los grandes eh, fundadores, ¿no? O, digamos, o grandes. Eh, los que, que han iniciado la inteligencia artificial, ¿no? Los grandes padres de la inteligencia artificial, pues, eh, hacen, eh, demuestran que una. Eh, un perceptrón solo hace una tarea muy sencilla, solo separabilidad lineal, que una red de dos capas de perceptrones eh, solo puede resolver también un, un problema muy limitado y que lo que también se conocía en ese momento era no sabíamos cómo aprender eh, capas de neuronas más allá de dos. ¿no? Entonces, claro, de repente en el año 69 surge se demuestra que está muy limitado en cuanto al tipo de problemas que se resuelve... los perceptrones, o capa, dos capas de perceptrones, y además no tenemos algoritmos de aprendizaje que eh, una red más compleja sea capaz de, con un modelo computacional, adaptarse para resolver un problema. De forma que decae en los años 70 el interés por las redes neuronales. Pero se seguía investigando, desarrollando, sin embargo... El, el titular no en las grandes noticias era No resuelve problemas complejos y no hay un algoritmo, no hay un proceso de aprendizaje que ayude a aprender arquitecturas complejas. Así que en los años 70 cae mucho el interés en las redes neuronales, aunque hay alguna aportación muy relevante, pero pasa desapercibida, como la de Huervo en el año 74, que propone una idea similar a la que luego fue la retropropagación. Se siguen diseñando algunas redes neuronales, eh, autoorganizadas, incluso eh, sin aprendizaje supervisado, o sea, sin conocer la variable de salida, sino que se podían reorganizar entre ellas. Las redes neuronales, llegamos a otro hito histórico, momento histórico de la red neuronal artificial, que es la del año 86, donde Rumelhart, Hinton y Williams proponen, relanza de alguna forma, que ya también se conocía, pero... Eh, le dan forma y difusión al algoritmo de backpropagation o propagación hacia atrás o retropropagación eso es clave en la historia y en la vida de la red neuronal porque por primera vez se tiene un algoritmo o una estrategia para aprender las conexiones neuronales y por tanto poder hacer que una red neuronal se adapte para resolver un problema en el año 86 de esos tres autores, el del centro, Hinton, es conocido ahora como el padre del Deep Learning, de lo que ahora actualmente son las redes neuronales más avanzadas. ¿no? Eh, vive en Toronto, eh, trabaja para Google, contratado también por Google, y, y es, eh, ha seguido evolucionando mucho en la red neuronales. ¿no? Entonces ya estaba ahí. Que por cierto es Tatara Nieto, o algo así de, de Bull, el de la álgebra de Bull o sea que ya, venía ya de familia ilustre, ¿no? bueno y tiene más, tiene más antepasados ilustres entonces bueno, claro, era ¿eh? Te venía ya con una buena lo que hemos visto antes, una buena codificación genética ¿no? de partida, ¿no? y nada, pero son ingleses estos y ellos ya se trasladaron a Estados Unidos, luego de Estados Unidos se fue a Canadá, por razones políticas y vive ahí actualmente es difícil que se mueva porque tiene un problema de ya de hace décadas de una vértebra que no le permite estar sentado. Entonces Hilton siempre está o de pie o tumbado. ¿no?... Eh, así que cuando va al dentista tiene un problema. Por esto se lleva una tabla entera o bueno, algo así para quedarse con la <risa> tabla de surf para quedarse ahí tumbado. Y bueno, muy curioso. Entonces se mueve poco, pero está haciendo en Toronto un gran centro, el Instituto Vector de un gran centro de, de conocimiento y desarrollo de este tipo de, de técnicas actuales bueno pues continuamos y otra solución bueno por aquí hay décadas todo de interés pero en el año 88, por ejemplo se proponen otro tipo de redes muy conocidas también la de función de base radial que por cierto tiene una conexión traducción directa con sistemas difusos que hemos visto aquí y bueno muchas más tipos de redes pero después de la retropropagación durante el año 90 vuelve otra vez el boom por las redes neuronales y durante los 90 es un año, una época, una década muy floreciente. Finales de los 90, a principios del siglo XXI, empieza a haber muchos otros algoritmos que no vemos aquí para otro tipo de problemas, que le terminan ganando a redes neuronales, porque redes neuronales tienen problemas de sobreaprendizaje, de convergencia a veces lenta eh, y sobre todo de. Difíciles de ser abordadas las estándares para problemas complejos, para un gran número de variables. Entonces, de nuevo, sí, siglo XXI y otro decaimiento en la interés de la red neuronal. Hasta que llega la última década, 2009, 2010, sobre todo 2012, Hinton de nuevo, con sus estudiantes, publica un artículo, creo que es Nachar, sobre el... Sí, Nacha, porque esta retroprobación está también publicada en Nacha y fue la siguiente publicación que hizo donde propone una red neuronal convolucional que es una versión del Deep Learning Entonces el Deep Learning que ahora oímos mucho de, porque está resolviendo y está rompiendo fronteras en campos hasta ahora inesperados pues ya tiene realmente 6, 8 años de vida muchos más años de vida, perdón, pero para llegar al punto dulce de empezar ya a ser eh, solución a problemas, eh, aunque se, hay décadas, ¿eh? desde finales final de los 80 ya se hablaba de, del deep learning actual, pero digamos, donde empieza a ser efectivo, fijaos que han pasado dos décadas, tres décadas, desde que más bien tres, ¿no? desde que se propone el back propagation, fijaos la cantidad de años que han sucedido, ¿no? ha pasado con otra, otras ocasiones, por ejemplo, cuando en el año 96 gana una partida Casparo Caspar el año 97, ya gana todo el torneo y, y por eh, Deep Blue gana Casparo se basa en un algoritmo Max Min que se ha, lo propone Von Neumann el año 20 luego con todas las mejoras que ha habido, pero del 20 al 96 fijaros, todo al final y aquí pasa, pasa algo similar, 30 años después la misma esencia de Bass Propagation que vamos a conocer hoy es eh, la que se sigue utilizando en redes actuales ya que son problemas espectaculares, ¿no? Eh, lo que cambia es la arquitectura y algunas estrategias para resolver ese tipo de problemas y hacerlas más complejas. Entonces, actualmente son muy famosas porque se, por ejemplo, resuelven eh, para reconocimiento de imágenes, ¿no? Eh, ve una foto y sabe si es un animal, qué tipo de animal, y eso lo vemos en los móviles cada día, cuando hace el etiquetado el Google Foto, o iPhone, también tiene su, su alternativa, que... Eh, automáticamente te etiqueta cosas que detecten las imágenes ¿no? bueno, detrás de todo eso siempre está este tipo de algoritmos de, de Deep Learning y también se empezó con imágenes a ser, tener éxito pero también se aplica por ejemplo al reconocimiento de voz la traducción, todo esto también que habéis visto en la última década también ha mejorado muchísimo las herramientas de traducción automática también se basa en Deep Learning eh, la voz eh, también se procesa vídeo, en fin, para ese tipo de problemas. Eh, va muy bien. Bueno, no nos da tiempo a ver lo, de qué va eso de Deep Learning, pero al menos lo habéis conocido. Eh, vamos a irnos otra vez a lo más básico, vamos a bajar otra vez a la, los fundamentos ¿no? de una red neuronal. Bueno, pues todo comienza cuando se conoce, eh, donde también Ramón y Cajal, por supuesto, ayudó mucho a conocer la, la forma y las funcionalidades que tenía una neurona, que es una célula, pues ya sabéis, muy especializada, ¿no? Tampoco es una, ¿no? Hay muchos tipos de neuronas. ¿no? En fin, entonces tenemos aquí la, el, la estructura básica, ¿no? Tenemos el cuerpo de la célula, el soma, y luego hay, mediante el axón, se comunican con la sinapsis, que es lo que las conecta con, otra, con otras neuronas. Y a su vez, para recibir esa conexión de otras neuronas, se hace a través de las dendritas. Entonces, mediante transmisión de eh, señales eléctricas, a partir de las dendritas, llega una estimulación a la célula que luego transmite eh, a través de la sinapsis con otras neuronas. Y están eh, conectadas entre ellas. Entonces, el, el proceso de aprendizaje consiste en ver ese ajuste de transmisión, ¿no? De, de con qué intensidad se transmite a cada neurona y con cuál se conecta o no. ¿vale? Eh, el, incluso los modelos actuales que usan eh, millones de neuronas eh, todavía están muy lejos de lo, obviamente de lo que sería. ...imitar a la naturaleza, ¿no? el cerebro humano se estima que hay... Eh, ...86 mil millones de neuronas... Eh, ...que son bastantes, claro... ...y además cada una de ellas tiene... ...bueno, no todas las neuronas esas... ...porque hay distintas especialidades... ...pero eh, tienen en media 10.000 eh, conexiones... ...sinapsis, ¿no? Entonces... El, ...claro, la, es, es bastante potente, ¿no? Las la posibilidades que ofrece... Que de, de combinaciones ¿no? que ofrecería la neurona. En un modelo artificial se hace algo más simplificado. Eh, bueno, aquí vemos el modelo matemático de una neurona, eso que McCulloch y Pitts ya habían propuesto, ¿no? Diseña. Entonces tenemos que la neurona... ¿Veis que la forma es similar a la, la fisiológica, ¿no? la, la neurona real? ¿no? Entonces vemos ahí el modelo matemático donde tenemos que se reciben en la entrada ¿no? mediante esas dendritas sería la comunicación que vemos de esas variables de entrada, x1, xn, con unos pesos al ese, el axón, sería el seno, perdón, el, la soma, ¿no? el, el centro de la neurona, que sería esa lo que, luego, lo que se viene ahí recogido y luego a través del axón, mediante esa función de propagación, se da una salida agregada de lo que es recibido por las distintas entradas. ¿no? Esa agregación se hace combinando los pesos por el valor de la entrada de cada uno ¿no? eh, y añadiéndole, como vemos ahí ese tita añadiéndole un sesgo, o sea un desplazamiento ¿no? se transmite esa salida y luego hay otra función que es función de activación que le da un carácter más no lineal al comportamiento de la red neuronal Entonces tiene como un, si supera un grado de excitación suficiente se dispara una salida y si no otra más o menos, ¿no? ahora vamos a ver algunas funciones de activación. Entonces la propagación es la combinación lineal de esos pesos por la, esa entrada y la F es la función de activación que le da ese carácter no lineal y lo que le hace que la red neuronal funcione bien. Actualmente en esas deep learning también se sigue utilizando funciones de activación de este tipo no lineales para que vayan bien. Aquí vemos tres ejemplos de función de activación. No es la propagación, la propagación es esa combinación, sino aquí es, por ejemplo, una altamente no lineal como el limitador estricto, donde si el valor es negativo devuelve menos uno, si el valor es positivo devuelve más uno, tan estricto como eso. Se puede hacer con una línea o suavizada. La función simoidea, sí porque además es derivable eh, de las más utilizadas, realmente la de la derecha. ¿no? Entonces, si el valor es negativo devuelve un valor cero, eh, justo cercano, acercándose al, al valor cero o al cambio de signo, Aumenta rápidamente y luego vuelve a estancarse en valor eh, convergiendo a más 1. Esas son distintas posibilidades de funciones de activación. Así que un perceptrón es básicamente esa una, de una, digamos, una representación computacional del modelo matemático de la neurona. Y es lo que vemos aquí, se parece mucho al modelo matemático, ¿no? Claro, lógicamente. Entonces tenemos nuestros pesos sinápticos la variable está de entrada la función de agregación que hace esa suma de los pesos multiplicada por los valores de entrada le resta ese tita función de activación, bueno, igual que, que el modelo matemático. ¿Vale? Eh, la idea de esto es que este perceptrón se puede entrenar. Para entrenar lo que hacemos es ajustar los pesos. Entonces regulando los pesos podemos hacer que la salida sea distinta en función de la entrada y el objetivo aquí es buscar que eh, reducir un error o alguna dar la salida óptima según el criterio que se tenga de la salida en función de cada entrada, ajustando esos pesos así que para entrenarlo se utilizaba y bueno, la idea básica se, tan, sigue siendo la misma se utiliza una actualización de pesos como la que veis aquí es lo que se llama la regla delta, donde al valor del peso que tenía antes, se le suma la diferencia entre eh, la respuesta real Y y la respuesta esperada, o sea, la respuesta obtenida por la red neuronal actualmente, que es la Y, y la respuesta que debería dar la red neuronal, debería haberlo dado, que sería la b Esta diferencia... Eh, se multiplica por el factor de entrada y luego el factor, el A es un ratio de aprendizaje. Es un parámetro positivo entre 0 y 1 que cuanto más cercano a 1, más rápido aprende. O sea, reacciona más rápido a la nueva entrada y a la nueva salida que se está obteniendo. Si es más bajo, más cercano a 0, es más lento. ¿No? Se aprendería. Fijaos que en el caso extremo de que fuera 1... En el caso extremo de que esto sea 1, el peso va a ser directamente el valor de la nueva entrada y la diferencia entre el valor obtenido y el valor esperado. Entonces con eso consigo minimizar, reducir el error a cero en esa entrada. Pero claro, estoy ajustando el red neuronal para aprender solo un dato. Si el, el, en cada caso, no, yo quiero generalizar a muchos datos. Por eso no le puedo poner peso 1, porque entonces estaría la red neuronal todo el rato respondiendo bien a lo último que hay recibido que ya no voy a recibir, me llega un dato distinto y entonces eh, hago un sobreajuste espectacular. Mientras que si es cero no aprende nada, la, el peso no cambia, todo se queda totalmente eh, neutro. Importante entender esta ecuación, ¿vale? La, la, la, ¿Cómo veis la diferencia entre la obtenida y la esperada? Mirad, la deseada la salida esperada imagina que es 3 y la salida obtenida es 2, ¿no? 3 menos 2 menos 1. Claro, si yo quiero obtener el valor 3, pero me he quedado en el 2, le voy a restar 1 a, al peso que tenía por el, el, el resultado que había obtenido aquí. ¿no? Esto de aquí, o sea, el D menos I actúa como el nuevo peso, porque veis que está en peso multiplicado por X, entonces el nuevo peso será. Va orientado a generar el. O sea, voy ajustando el peso para reducir el error. ¿no? Si es positivo, pues. El, o sea, si, si me estoy colando por exceso, pues le compenso, o si es por debajo, le resto, ¿no? Pero voy ajustándolo para que el peso se parezca, o sea, el nuevo peso, si se vuelve a calcular sobre ese dato, vaya reduciendo el error. ...conforme a, a lo que quería obtener... ...entonces aquí lo que está haciendo la red neuronal... ...es un aprendizaje supervisado... ...como lo que hemos visto con, hasta ahora... ...que era donde teníamos datos de la entrada... ...y recordad que teníamos los datos de la salida... ...por ejemplo el, el coche que aparcaba... no, y teníamos, ...medíamos datos de cómo estaba aparcando el coche... ...eso es supervisado... ¿no? ...y aquí igual... ...entonces le estamos mostrando... Lo que, tú debes, ...lo que la red neuronal debería contestar... ...y lo que está contestando... ...y vamos buscando minimizar ese error... Eh, claro, si tenemos esta combinación lineal de las variables de entrada eh, si lo igualamos a cero, vemos que al final lo que tenemos es que la red neuronal es capaz de resolver o un perceptrón, perdón, es capaz de resolver problemas linealmente separables por ejemplo, el de arriba tenemos dos A y B, pues si lo podemos separar con una línea recta los datos, imagina que eso son una nube de datos, no nueve puntos y dos clases, la A y la B si se pueden separar por una línea recta un perceptrón nos vale pero claro, el mundo no es así está lejos de eso sin embargo, en un perceptrón no se puede resolver lo de abajo con dos perceptrones dos capas de perceptrones interconectadas se puede resolver el problema de la izquierda y el centro pero el de la A todavía no se puede hacer ni siquiera con dos capas necesito ya tres capas, una capa intermedia oculta y las dos capas que son la entrada y la salida. ¿no? Así que un problema tan sencillo como el XOR, el OR exclusivo, donde ya sabéis que uno, si uno de dos es uno, y cero, si los dos son cero, los dos son uno, pues ese problema yo no lo puedo separar con una línea recta. No puedo, comete un error. Entonces, una red neuronal, o mejor dicho, un perceptor no es capaz de resolver el XOR, ¿no? Y eso era lo que Minsky eh, eh, y Pepper comentan, ¿no? que lo, lo limita. Bueno, por otro lado, casi a la vez surge el line, muy parecido al, al Perceptrón y se, arquitectura la vemos aquí en un diagrama más mecánico, ¿no? que era lo que era la computación de aquella época casi, ¿no? Pero, pero al final muy parecido. La originalidad que aportan es la de utilizar el ajuste por mínimos cuadrados. Para aprender esos pesos, o sea, el aprendizaje ya no es la regla delta que hemos visto antes, de aprendizaje, una especie de aprendizaje por refuerzo, ¿no? Que va conforme va recibiendo errores, va reforzando los valores de los pesos, sino que aquí lo ajusta con esos mínimos cuadrados. Pero es muy parecido a, al anterior y resuelve problemas similares. Aquí tenemos como eh, los pesos se actualizan igual que antes y se ajusta por mínimos cuadrados el, el, se utiliza el mismo ajuste por mínimos cuadrados para completar el aprendizaje llamamos red cuando hay esas conexiones de varias neuronas o varios perceptrones por ejemplo, ahí vemos una red neuronal hacia adelante donde todas las neuronas se conectan con la siguiente capa o con la misma capa, pero nunca vuelve, ¿no? Es lo más habitual. Mientras que otras recurrentes, retroalimentadas, en las cuales hay una vuelta atrás, como vemos también ahí, ¿no? En cualquiera de estos dos casos son redes bastante fuera de lo habitual, ¿no? Normalmente lo que nos encontramos, eh, bueno, lo veremos ahora un poco más adelante, lo que nos encontramos son que hay una capa que se comunica con la siguiente capa y esa a su vez con la siguiente, ¿no? Pero dentro de la misma capa... De grupo de neuronas no se comunican entre ellas y no se comunican tampoco con la de atrás. Eso es lo que se llama perceptrón multicapa y eso es una red neuronal artificial estándar. Y eso se ha utilizado durante décadas en inmensidad de problemas. ¿Vale? Eh, se puede utilizar para hacer aprendizaje supervisado, donde hemos dicho que tenemos esa entrada salida, pero también se puede hacer con no supervisado. Se pueden ajustar patrones en función de, o sea, peso en función de los patrones. Incluso se puede autoconfigurar la red neuronal. Y aquí sí, lo que quería mostraros, este es el perceptrón multicapa. Donde tenemos el, la entrada, bueno, ahora ahí está en vertical, lo podemos girar, normalmente se ve girado, ¿no? Eh, eh, en horizontal, entonces tenemos a la izquierda, lo que aquí es abajo, la capa de entrada. El centro, una o varias capas ocultas. Y finalmente la capa de salida. El hecho de meter al menos una capa oculta es para poder resolver cualquier tipo de problema. Porque, eh, como vemos aquí, con una capa, o sea, un perceptrón, se pueden resolver problemas como el del el XOR. O sea, no se pueden resolver ni siquiera problemas del XOR, perdón. No se, porque son soluciones solo para eh, separables linealmente, ¿no? Entonces podemos ver... Como esos problemas no se satisfacen... Eh, los que vemos aquí en la columna de problemas del exor... Y clases con regiones mezcladas... No se resuelven satisfactoriamente. Porque esto es lo que se resuelve. Separabilidad lineal. A partir de dos capas... Puedo hacer ya separaciones de este tipo. Me queda todavía... No, no he cerrado el polígono. Pero me queda ya... Eh, ya puedo fijar una frontera... A base de, de líneas, ¿no? Eh, y entonces estos problemas casi se resuelven bien ¿no? como veis aquí pero todavía por ejemplo esta zona de aquí no está ¿no? está en la clase contraria en fin pero por lo menos el exor ya sí se consigue y esto es con dos capas y a partir de tres capas ya puede resolver cualquier problema a partir de tres capas es un aproximador universal claro que le pasa igual con los sistemas difusos que vale son aproximadores universales en la teoría pero ahora para resolver un problema real con la precisión que se exige, a lo mejor necesito 5 millones de neuronas. En la capa oculta, ¿no? En la capa intermedia. Pero bueno, salvando ese pequeño detalle y a lo mejor 10 siglos de aprendizaje para que la back Propagation consigue su resultado, aparte de esos detalles puede resolver cualquier problema. Eh, bueno, pero es un paso al menos. Saber que ya no le estoy poniendo una limitación de partida por el hecho de, de no meter la tercera capa. Por eso al final, actualmente siempre se utilizan al menos tres capas ¿no? o sea la capa de entrada la de salida y una que se llama capa oculta volvemos un poco hacia atrás aquí y vemos aquí la arquitectura con tres capas donde la, como digo la del centro es la capa oculta y esa red neuronal ya puede resolver eh, muchos problemas ¿no? como vemos eh, tenemos bueno cualquier problema y muchos también en un tiempo y espacio razonable tenemos entonces la capa de entrada, que serán las variables de entrada del problema, la de salida, la variable de salida, y el, el centro, una capa oculta, que viene definido por un número de neuronas. Eso es un parámetro del algoritmo, aunque también se puede aprender automáticamente, pero habitualmente pues le digo, voy a usar 10 neuronas, 100 neuronas en la capa intermedia. Y con eso el perceptor multicapa está completamente interconectado las neuronas de la primera capa se conectan con todas, con las 100 neuronas de la capa intermedia, si estoy usando 100, y esas 100 se conectan con la, la M de la capa de salida, ¿no? Todas con todas, ¿vale? Pero siempre de una capa solo hacia la siguiente, no vuelve atrás ni dentro de la misma capa se comunican entre ellas, como veis en este esquema. Así que nada, eh, hemos dicho que no podemos resolver con un solo perceptrón como vemos aquí el XOR ¿no? si a alguien se le ocurre una combinación de pesos de W1 y w 2 lo resuelva pues, no resolvería también décadas de, de estudios en ¿no? r pero va a ser que no, ¿verdad? no, no vamos con una combinación se Podría estar pensando ahí ahora, y si tenemos como entrada 0 o 1, como veis ahí no hay manera de encontrar valores de W1 y W2 que al hacer esa operación 0 por W1 más 0 por W2 nos dé el 0, 1, 1, 0 que buscamos, ¿no? No es posible, porque con un perceptrón no podemos resolver este problema. Sin embargo, con dos capas de perceptrones, ahí vemos dos capas de perceptrones, ya sí tenemos, sí podemos resolver el problema, ¿vale? Entonces tenemos aquí esta primera capa de perceptrones, recibe los valores de entrada, y aquí, aquí otra para la salida. Con esos tres perceptrones, si sí podemos, ¿no? eh, ahora ya sí podríamos, se nos podrían ocurrir algunos pesos que resuelven el XOR. Alguien se atreve a dar respuesta, todos, salvo, salvo los que estáis viendo la diapositiva y veis la solución, y los que están detrás mirando ahora la pantalla, uy, se está ir habilitando, mirando de reojillo, estamos aquí contaminando rápidamente todas las soluciones. Bueno, los valientes que no, ven ¿eh? diapositiva. ¿Qué podemos dar ahí de respuesta a esto? Se si ocurre, Voy a, a, a adelantar un poquito el trabajo. Eh, podemos poner algún umbral, que es el tita, el que indica si es mayor que o menor que la función de activación. ¿no? Luego, Entonces, pues vamos a usar, por ejemplo, el limitador estricto, muy sencillo. Si es menor que tita, que es lo mismo que decir menor o mayor que cero, si el valor, con el valor de tita, es lo mismo que decir... Pues si es menor que tita 0, si es menor que tita 1. ¿no? Y vamos a ponerle esos valores de tita a 0,5. Entonces, si la entrada es mejor, menor de 0,5, devuelvo un 0. Si la entrada es eh, si la, la función de activación. ¿no? Si la salida, perdón, la entrada es mayor que 0,5, devuelvo 1. ¿vale? Y para dar un poquito más de facilidades, aunque aquí valdrían infinitas posibilidades, pero por ejemplo, si tengo esos pesos que pongo ahí de más 1, en esas dos conexiones me faltan todavía cuatro arcos, cuatro pesos por dar. Llegado a este punto, ¿podríamos resolver el problema del exor? Venga, aquí ya así está, no bueno, la cosa fácil. Bueno, accesible. ¿Qué pesos daría? Venga, Vamos a empezar primero, por ejemplo, del X1 al segundo perceptrón. Y de X2 al perceptrón de arriba. Os doy otra pista. Lo podemos hacer simétrico, ¿no? Tiene pinta de que esto aquí hay una especie de simetría. Entonces, si yo tengo un peso, voy a saber el, el otro, el antagónico, ¿no? Más o menos. Entonces, venga, con eso. ¿Alguien? ¿Qué? ¿Cómo lo tenemos? A ver, si yo multiplico 0 por 1 me da 0, por tanto por arriba va a transmitir aquí, este perceptrón va a transmitir por aquí 0. ¿No? Y si por aquí 0 por 1 me da 0, pues por aquí también se transmite el 0. Entonces ahora, esta combinación de por aquí me ha llegado el 1 y por aquí un 0, ¿Qué quiero que me transmita aquí? Fijaos que me tiene que dar 1 cuando uno de los dos es uno y 0 cuando los dos son iguales. Ahí lo tenemos. No es tan fácil, ¿no? Quizás. Bueno, hay que darle una vuelta y se llama. Pero fijaos, mira, por ejemplo, si es menos 1, mira lo que pasa. Si yo recibo el 0 por arriba y 0 por abajo, 0 y 0, ¿no? aquí a ver, lo podemos ir pintando si yo recibo el cero, pues aquí me llega un cero aquí otro cero, lógicamente todo cero, ¿no? Pues estoy multiplicado por cero, ¿no? entonces cero por lo que sea, por aquí va a devolver un cero aquí va a salir también otro cero, ¿no? y ahora El... la salida sería, en este caso, si recibo 0 y 0, ¿no? hemos dicho que también es menor que tita y devuelve 0. ¿no? Esto va bien. ¿no? A ver cómo se borra aquí. Si lo hago todo con 1, ¿qué pasa? ¿Eh? ¿lo veis como que expresaría todo con 1? Pues mira, por aquí va 1, 1 por 1 es 1 y por aquí va menos 1, por aquí va el 1 y por aquí va perdón, menos 1 y por aquí va el 1 y aquí es donde se anulan para que también dé 0 y por tanto el 1, 1 también termina siendo 0 porque ahora veis que se suma 1 más menos 1 que es 0 por tanto va 0, 0 es menor que 0,5 y por tanto aquí sale 0. Y aquí sale 0 y por tanto esto es 0. ¿Lo veis? Entonces así conseguimos con esa capa justo anular el 0, 0 y el 1, 1 al final se anulan. Entonces sale 0. Y ahora vamos a ver los otros casos. ¿no? Si lo, otro, lo que tengo realmente... Me devuelve un 0 y un 1, por ejemplo. ¿Qué me pasa? Eh, hemos dicho 0 y 1, ¿no? Pues si va 0 por aquí, esto es 0 y esto es 0. Y si esto es 1, la entrada es 1, pues aquí se devuelve menos 1 y aquí se devuelve 1. Y, ¿no? y ahora, 0 menos 1, que es menos 1, ¿qué devuelve por aquí? 0. Y ahora 1 menos 0 o más 0, bueno, realmente, aquí devuelve 1. ¿No? Ahora sumo los dos, 0 más 1, 1. 1 es mayor que 0, 5, por tanto aquí se devuelve 1. ¿Lo veis? Y el otro caso, el del 1, 0, es igual, pero simétrico. Por arriba se devolvería después del primer receptor un 1, por abajo un 0. Y de nuevo sale. ¿Vale? Entonces vemos cómo efectivamente con dos capas ya sí podemos resolver el XOR. ¿no? Y aquí de paso hemos visto cómo se propagan los pesos, cómo funciona una red neuronal en esa... No el aprendizaje, pero sí el, cómo, cómo eh, propaga la salida, ¿no? y cómo funciona la salida. ¿vale? Ahora una red neuronal no tiene ningún interés si no se puede aprender, si no tenemos un algoritmo que ajuste esos pesos para más de dos, más de dos capas. Y eso es lo que hasta el año 86 no se había resultó bien, ¿no? entonces ahí se propone el algoritmo que se llama backpropagation que se traduce como propagación hacia atrás o retropropagación porque lo que hace es, el algoritmo en primer lugar transmite la entrada transmite como acabamos de ver ahora que se transmite calculando los pesos y la combinación en la suma, se transmite a lo largo de todo el, de toda la salida o sea toda la, de toda la red, desde la entrada hasta la salida en la salida se contrasta la que se acaba de obtener con la salida esperada, porque es aprendizaje supervisado, porque le estamos diciendo cuál sería la respuesta irreal, la respuesta real, ¿no? Que la red neuronal más compleja de ahora es que le paso una foto de un gato y le he dicho que esa foto es un gato y cuando sale la imagen compara al final eso con el gato y ahora eh, vuelve hacia atrás ¿no? pero es mucho más complejo pero básicamente la misma idea, ¿no? Entonces eh, cambio iterativamente, el proceso de aprendizaje va a cambiar iterativamente esos pesos una vez que vuelve ahora hacia atrás, minimizando el error cuadrático medio. Entonces, tengo la salida esperada, la salida obtenida, voy a minimizar eso. Y para ello hago la derivada de ese error, ¿no? Restándole, de forma que un peso será el peso que tenía al que le resto la derivada. De forma que si la tendencia, es, por eso se llama gradiente descendente, este tipo de algoritmo, porque va buscando reducir, va en la dirección del gradiente, que te dirige, como es la derivada, te dirige hacia error cero, ¿no? Ya sabéis, para calcular los máximos y los mínimos de una función, ¿qué hago? Calculo la derivada, porque no está en tengo la pendiente cero, ¿no? Entonces, eh, con la derivada, me lleva, el gradiente, la dirección, me lleva hacia reducir el error, ¿no? A obtener el error, a minimizar el error. Eh, y ahí tengo el now, esta, la letra, que es lo que antes era la el factor de aprendizaje. Ese ratio de aprendizaje entre 0 y 1. Cuanto más cercano a 1, más rápido reacciona a los datos nuevos que le llegan. Y cuanto más cercano a 0, más conservador es. Si es más conservador, sobreajusta menos, pero trata más en aprender. Si es menos conservador, el, el ratio de aprendizaje es más alto, aprende más rápidamente, pero también eh, puede... Eh, Puede adaptarse muy bien a los datos nuevos, pero olvidar lo que le había llegado hace poco. Entonces, no generaliza bien. Bueno, pues entonces el proceso de aprendizaje, como decimos, comienza con pesos al principio aleatorios, al principio del aprendizaje, y en cada iteración, cada vez que le llega un dato, un dato de entrenamiento, esos valores de entrada y salida, lo transmitimos a través de la red. Llegamos a la salida y comparamos la salida obtenida con la salida esperada, y eso es lo que vemos en el paso 3, ¿no? el epsilon es ese error entre la salida esperada que sería esa la del gorrito la I con el gorro menos la salida obtenida ese error cometido en ese dato al pasar ese dato y al haber propagado se ha movido a través de toda la red y llegar a la salida Bien, ahora calculo unas cantidades delta que indica la, el grado en el que cual voy a ajustar el peso. Eso va a ser proporcional al error que se está cometiendo y a la derivada de la función de, de, de activación sobre ese error. ¿no? De modo que si se comete más error se ajusta más el peso, si se comete menos error se ajusta menos el peso y además tengo la dirección el epsilon, el e, me da la dirección si según esa diferencia que había entre el valor esperado y el valor obtenido, pues si me he quedado corto, pues le sumo valor si me, o sea, el delta es más alto si me he quedado largo el delta es negativo ¿no? como luego se resta, se compensa en la dirección contraria a, al error entonces, cuando me he colado en el paso 6 le voy a quitar peso y cuando me ha quedado largo, digamos, cuando he dado una salida mayor que la obtenida, le voy a añadir peso. ¿no? Vale. Bien, lo, los pesos, como veis, siguen utilizándose la misma regla delta que habíamos visto también antes para, para un perceptrón. Y la clave está en Bass Propagation es en que esos delta en cada capa... ...son las derivadas de la función en cada capa... ¿no? ...y de la salida obtenida de la capa anterior... ...por eso empiezo en la última y voy hacia atrás... ...al final la idea es sencilla y es que... ...imaginar la última salida... ¿no? Pues ...yo tengo una sola neurona... ...que te da una salida... ...y esa neurona recibe de la capa intermedia... ...vamos a suponer que son 10 neuronas... ...recibe 10 conexiones con 10 pesos... ...cuando yo veo el error que he cometido... ...ahora digo, bueno, tengo 10 pesos esos 10 pesos algunos tienen más responsabilidad en la salida que he dado que otros porque el peso era era más alto ¿no? y os ha cometido y la salida que me, la, el valor que me tenía por ahí era más se cometía más error que en otro entonces al final la más Propagation lo que hace es repartir el error en entre esos 10 pesos reparto un error una unidad de error en 10 trozos proporcional a los pesos y al final a la responsabilidad que ha tenido cada neurona en la salida esa es la idea. Entonces propago esa responsabilidad del error en esos 10 pesos en la primera capa. Y en la siguiente vuelvo a hacer lo mismo, pero ahora en lugar de tener una neurona, tengo 10 neuronas y cada una de esas 10 conectadas con la anterior. Entonces voy propagando hacia atrás. Se van repitiendo los pesos hasta que los pasos, perdón, hasta que se eh, va convergiendo. Cada vez que llega un dato, ajusta un poquito los pesos para reducir ese dato el error en ese dato, si recibe muchas veces datos similares, al final se van ajustando los pesos y la salida va siendo muy parecida a la deseada, y con eso voy entrenando la red, se llama entrenar a esa red neuronal, que es ajustar esos pesos, después de un tiempo terminan funcionando bien ¿no? este algoritmo para problemas habituales, pues va muy bien para problemas muy complejos el problema que tiene es que no el algoritmo, sino la arquitectura de preceptor multicapa, necesita muchas neuronas en la capa intermedia. Y, claro, si en vez de tener 10, como he dicho, tengo un millón, cuando diluyo el peso, diluir la responsabilidad de la salida en un millón, empieza a ser muy lento el proceso. Bueno, digo, vale, pues en vez de un millón, tengo dos, de, tengo dos capas de 100 neuronas, ¿no? Cada una, ¿no? por ejemplo, y entonces eh, tengo menos neuronas, pero ahí el problema ahora está en que el peso que se ha repartido entre 100, luego a su vez cada una de esas centésimas partes se reparte a su vez entre otros 100, ¿no? Si tengo más, más profundidad. Cuando tengo dos o tres capas que necesito para resolver problemas muy complejos, se diluye tanto esa responsabilidad que al final necesito siglos de entrenamiento de la red neuronal. ¿Veis? Es como la homeopatía. Yo cojo una molécula, una proporción y la, la pongo una proporción de agua, luego le vuelvo a añadir otra, tal, tal, tal. Se va diluyendo tanto que al final hay una molécula eh, eh, cada millones de vasos, ¿no? De eso. Bueno, no me quiero batallar con los homeopatas, que ya suficiente tengo ya batalla abierta con otros. Eh, fin. Pero es algo de, en esa, algo similar, ¿no? Entonces eso era lo que fallaba. Hasta que surgen los deep learning. Deep learning tiene una arquitectura que resuelve ese problema. Pero el aprendizaje, al final, es el mismo que tenemos aquí. Bueno, hay muchas otras redes neuronales para distintos tipos de problemas. Como comentamos aquí, funcionales radial. Las redes de cojones, como las de mapa autoorganizativos. Para aprendizaje no supervisado, etcétera, O como he comentado, el deep learning. Y aquí veis alguna bibliografía básica sobre redes neuronales artificiales de simpson es una buena aproximación a ella a la base ¿no? a los fundamentos y algunas otras complementarias TensorFlow que se utiliza ahora actualmente en un software para deep learning pues también tiene ahí hay buenos tutoriales para aprender sobre lo básico y hay algún otro enlace para esa sería la idea de una red neuronal artificial vamos a ver ahora ¿Cómo se aplica eso a un sistema neurodifuso? O sea, ¿cómo se utiliza una red neuronal para aprender sistemas basados en reglas difusas? ¿No? Eh, lo que se hace aquí es hacer un híbrido donde, de alguna forma, se suele codificar un sistema difuso en una arquitectura similar a la de una red neuronal. Y cuando ya tengo esa arquitectura, puedo utilizar el algoritmo de Backpropagation para aprender la, la red neuronal. U otro algoritmo, ¿no? principalmente ese. Entonces la idea aquí es es, un poco, es diferente a lo de, la idea de los algoritmos genéticos. En fin, aquí lo que buscamos es representar el sistema difuso en una arquitectura de red neuronal. Entonces, lo más habitual o un esquema habitual, por ejemplo, sería este con cinco capas. No son las cinco capas de un perceptor multicapa, porque esto no es un perceptor multicapa. Entonces, esto es más controlable que, que el otro que teníamos, ¿no? Donde tenemos la primera capa son las variables de entrada, como vemos ahí, pues, en este ejemplo, dos variables de entrada. La segunda capa son la, es la falsificación Entonces vamos a tener tantas neuronas como funciones de pertenencia hay. para Si tenemos dos variables, cada una con tres etiquetas, tres conjuntos difusos, pues tenemos seis neuronas en la segunda capa. ¿Vale? Van a transmitir su grado de pertenencia a la siguiente capa que va a contener las reglas. Entonces la regla lo que hace es, tener las conexiones de las combinaciones de etiquetas por ejemplo veis la regla 1 usa el primer conjunto difuso de la primera variable y el primer conjunto difuso de la segunda variable lo veis? entonces ahí por ejemplo estas 5 reglas son 5 de las 9 combinaciones posibles si es completa pues tendríamos nueve reglas aquí no se están usando todas las combinaciones en un esquema en un algoritmo básico no se aprenden las conexiones o sea a qué comunicación a qué Combinación está conectado. Se va a aprender el peso ahora, como veremos, ¿no? La, pero no la, si está o no conectado. En la capa 4 tenemos el consecuente. Entonces, si teníamos tres conjuntos difusos en la variable de salida, pues de recibimos eh, la regla que está haciendo una especie de matching realmente, el matching de la entrada, y vamos a aplicar el operador de implicación en la, regla, en la capa 4 para devolver la salida. Y finalmente, una agregación en el paso 5 que ya con la desfasificación Eso sería un esquema básico de un sistema basado en regla difusa los sistemas no difusos tienen algunos problemas como eh, el sobreaprendizaje el tamaño la, eh, como hemos hablado ¿no? no. tampoco trabajan bien con variables funciones no diferenciables por ejemplo los triángulos los, los trapecios no son derivables y por tanto no son fáciles de trasladar a un, a un esquema de aprendizaje ¿no? de red neuronal. Eh, hay muchas propuestas. La original, la primera es de Jan, en el año 93, se llama ANFIS. Es la que tenéis disponible en MATLAB, por ejemplo, y es la que vamos a ver aquí. En ANFIS, lo que trata es de representar un sistema basado en reglas difusas TSK, o la, la que hemos visto antes, y va a ajustar las funciones de pertenencia. Y los parámetros de, del consecuente. Entonces, si tenemos por ejemplo estas dos reglas tipo TSK que vemos ahí, sabemos ya cómo se hace la agregación. ¿no? Veis que se hace, la primera salida es el valor de X o de Y de la variable de entrada, multiplicado por esos coeficientes, la segunda esa. ¿no? Y luego la inferencia es la media de lo, donde W1 es el matching disparo, ¿no? entonces una media ponderada por el matching esa función que veis ahí se puede expresar separándola las dos componentes F1 y F2 con W1 con barra, que es una normalización, ¿no? o sea W1 será W1 partido W1 más W2 entonces con esa normalización puedo separar el, la contribución de cada regla, F1 y F2 ¿no? vale, y una vez que tengo esta idea, la estructura de la red neuronal el sistema neurodifuso es esta que vemos aquí donde en este caso la primera capa igual que antes las funciones de pertenencia la segunda capa hace el producto de los grados de pertenencia es como si utilizáramos el producto como conjunción ¿no? entonces tenemos el grado de disparo de, de la regla 1 y regla 2 en esta representación estamos viendo dos reglas entonces si hay dos reglas hay dos neuronas en la segunda capa y cada una de ellas hace la conjunción, el matching. ¿vale? Y ahora el mismo número de neuronas lo tenemos en la capa 3 porque lo único que hace esa capa es normalizar para calcular el W con, el, con la barra. Entonces vemos cómo lo que hace la suma de los distintos pesos, o sea el valor de ese peso dividido entre la suma de todos los pesos para normalizarlo. Y una vez que tenemos eso, tenemos una cuarta capa donde sigue siendo un número de neuronas igual al número de reglas que queremos codificar. Que tiene eh, lo que hace es calcular ya el valor de F1 o de F2. Entonces recibe el peso y recibe también como entrada aquí X e Y. ¿Lo veis ahí? Que recibe como entrada aquí E Y. ¿vale? O sea, como si de la primera capa, de la capa de la variable entrada, se a la capa 4. ¿no? también con eso podemos calcular el F1 w barra S normalizado por F1, W1 por F1 perdón, y el W2 normalizado por F2, y finalmente la capa 5 lo que hace es la suma, agrega y finalmente obtiene la salida F entonces veis como esta arquitectura de red neuronal te permite aprender, eh, o sea te permite representar un sistema difuso TSK, una vez que tenemos eso Vamos a ver la salida de cada una de las capas, ¿no? Pues la capa 1 era, aquí veíamos, la capa 1 era el grado de pertenencia. Pues aquí tenemos una función gaussiana, derivable, como veis ahí, ¿no? La segunda capa, la de los pesos, es el producto, como hemos dicho ahí, ¿no? El producto de la grado de pertenencia. La salida de la capa 3 es la normalización, y ahí la vemos representada. La capa 4 es el producto entre esa matching normalizado y la evaluación del consecuente de cada regla y finalmente la capa 5 la agregación de esa salida que es lo mismo que la diferencia TSK que vemos ahí ¿no? pues eh, aquí vemos una estructura por ejemplo de ahora ya sí de todas las reglas posibles entonces vemos si hay 3 y 3 3x3 reglas posibles pues vemos ahí nueve neuronas en la capa 2, la de los producto la de los matching, nueve neuronas en la capa de normalización, la capa 3 y otras nueve neuronas en la capa 4 que hace la... que calcula la contribución de cada salida y finalmente la capa 5 agrega toda ella ¿Sí? eh, con esta arquitectura podemos hacer un aprendizaje similar al de una red neuronal donde hacemos también dos fases hacia adelante y hacia atrás el hacia adelante, el antecedente y los parámetros no se. Lo, las funciones de pertenencia no se tocan y se utiliza para ajustar eh, los consecuentes. como Optimización por mínimos cuadrados. Entonces le pasamos la entrada. Propaga la salida. según cómo esté configurado el sistema. que al final le de hacer la inferencia difusa. Compara, eh, con esa, esa inferencia difusa. Vemos la diferencia respecto al error obtenido. Y ajustamos. los coeficientes de los consecuentes de las reglas TSK para minimizar ese error, ¿vale? Esa es la en hacia adelante y ahora la hacia atrás, esa propagación hacia atrás, ahora ya no toca los consecuentes, no toca los coeficientes de, lo, de la salida de cada regla y lo que hace es ajustar las funciones de pertenencia. Esas funciones de pertenencia son funciones derivables, entonces puede calcular la derivada, calcular con gradiente descendente, ajustar los pesos ajustar mejor dicho la función de pertenencia para que se ajusten la salida uh, se, se uh, varíe la salida en el sentido que se desea para reducir el error entonces hacia adelante los parámetros del antecedente fijos y se ajustan los consecuentes y hacia atrás se fija el consecuente y se ajustan los parámetros del de antecedente de la función de pertenencia ¿Vale? Bueno, lo hemos visto rapidillo, que no falta algo de tiempo. Si queréis, lo repasáis y la semana que viene recordamos en 10 minutos otra vez cuál es la, la, el funcionamiento en red neuronal en sistema difuso. ¿no? Aquí tenéis bibliografía básica. de Fuller tiene un libro muy bueno y también Cruz y sus estudiantes también otro. Y si queréis algo complementario, pues el artículo original de Jan, donde propone Anfis, también es una buena una solución interesante para ver cómo, cómo funciona esto. Aquí acabamos entonces el tema...